Hola, yo soy Selena, tengo ocho años, voy en tercero básico y soy una niña trans. Antes no tenía tanta confianza para decirle porque éramos chicas, entonces no sabía mucho. Entonces me sentía más o menos, no sé. Yo me acuerdo que un día estábamos volviendo del supermercado. Entonces eh, la, mi mamá estaba dejando la bolsa en la mesa y yo estaba escondida así como no sabía si decirle o nada decirle Entonces yo voy y le a mi mamá. No fue como si le dije, o sea, dije eh, le dije, me perdonas por ser niña. Eh, es que también le decía cada noche, cada vez que me dormía, cuando yo voy a ser una niña. Y ella quedó así como, ¿por qué? Algo así. Entonces... Mi mamá... ya sabe y todo eso. Y me siento bien porque ya saben que es ser un niño trans. Mi nombre es Evelyn Silva, soy mamá de Selena Paz, una niña trans de 8 años que vive su género sentido desde el año 2013. Ya lleva cuatro años viviendo, como diríamos, eh, en la jerga de niña. Cuando yo inicié el tránsito con la SEL en el año 2013 era un mundo súper solitario y fue súper difícil porque era muy chica, tenía cuatro años y no había gente de esa edad. El niño más próximo tenía 11 y es harto distinto una niña de cuatro que apenas habla y, y ahí todo mejora y Julio principalmente me da ese puntapié de decir dale que se puede, eh, inténtalo, van a haber errores como los han habido todo mejora, Uf, es difícil decir en qué minuto porque en realidad ha estado conectada a nuestra vida desde que la cele es la cele La selena entre pre-kinder y kinder estuvo en varios establecimientos educacionales y eso fue súper complejo. En kinder no, ya no. Fui a un... a, un, a otro que era un jardín, que era el Olimpo y ahí yo tenía otras compañeras y ahí ya iba como con el pelo más largo Y en realidad eh, allá solo debía que llevar buzo y una bolera. Entonces después debía que pasar a primero, básico. Eso sí fue más o menos difícil porque pasamos como por 12, 13 colegios. En un colegio saqué como la mejor nota de prueba y no podía entrar porque no me aceptaron eh, como yo entonces buscamos buscamos y después llegué al tribunal. la Cele no se logra plantar como decir que es ser trans porque es ella entonces como ser trans soy yo cuando uno le pregunta qué es ser una niña trans yo mamá pero no te lo explica, entonces es súper difícil entenderlo. Porque además no tiene recuerdos de, de haber sido niño. Tener las condiciones de poder hablar tranquilamente, en confianza, entendiendo también que la organización te resguarda, y te va a guiar hacia donde tienes que ir. Yo me siento bien porque igual me siento feliz.